Vecina, ¿tiene Wi-Fi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Trabajar y después lo pagas. ¿Y todo juntos o separado? Porque sí.